Soy Mim Silva y les tenemos todos los detalles De lo que se vivió en la alfombra roja De Tortugas Ninja 2 Con el elenco de doblaje como fue Facundo, Forever Tomorrow y Alex Montiel Y además con los encargados del soundtrack Que son CD9 Acompáñenme a ver todos los detalles ¿Será muy Sí, se llama Crank y soy el más malo de todos, la neta, soy una lacra, eh, como en la vida real, nada más que eh, o sea, aquí, aquí, aquí con más poder. Yo hice hace un año un nuevo una gaviota que salía muy poquito. Yo ¡Quiero una cangre burger! Yo quiero una doble. No quiero una sencilla con queso, por favor, con mucha jugosidad. Y ahora este personaje como es más grande y aparte tiene dos versiones, la humana y la mutante, entonces los dos son procesos totalmente distintos y obviamente lo hicimos con todo el profesionalismo y con todo el cuidado. Nos dirigió Leonardo, el que hace la voz de Leonardo, el buen Héctor. Nos dijo váyase por acá, van, les falta energía, les sobra, pónganle por acá, nos pasamos muy bien. Eh, la mayor evolución fue el script, está muy bien escrita, eh, los personajes ya están mucho más asentados eh, y las actitudes de ellos también ya están más definidas. Esas cosas son estupendas, ¿eh? Estupendo, eh... no vida. No es spoiler porque ya todos vieron el trailer, pero Vivo y Rocoso salen. Entonces, eso yo creo que hizo que se incrementara la, la tensión entre, entre todo el equipo para no decepcionar en la película y lo hicieron bastante bien. Pues es un, eh, es un eh, rinoceronte, el cual antes es un villano, es un ladrón, el cual este me gustó mucho porque echa cotorreo, ¿no? Es, es como muy cotorro, muy desmadre. Sí, me gusta, me gusta que, que sea así y yo creo que también por eso. Eso nos ofrecieron estar aquí. Sí, porque podías decir lo que sea en el momento menos indicado. Entonces es lo que eh, me gustó mucho. Prepárense, chicos. ¿Quieres traer de vuelta al moicano? Te queda bien. Te crees gracioso, eh. Son, esas son estrategias de marketing que yo no tengo, no tengo idea, pero eh, cualquier persona que se pare en un micrófono tiene todo mi respeto y, y yo lo voy a apoyar y voy a seguir trabajando duro. Pues igual eh, me gustó mucho la onda de dibujos animados ahora en película, es lo que a mí me, me gusta mucho y aparte no, no solamente es como algo en específico, sino más bien algo que a mí me haya gustado de niño, o sea un superhéroe, una tortuga ninja, un villano, eso me, me gusta más y que esa caricatura y ahora esté en cine es lo que más me gustaría. Perea, y seré mil veces más fuerte. Un chacus gigantico. Si quieres pelear hasta <risa> el final. Fue increíble, la verdad es que fue algo muy rápido, nos dejaron un jueves y el viernes ya la estábamos grabando para mandarle el lunes y fue una experiencia increíble porque pues a los 5 nos encantan las tortugas niñas desde chiquitos y, y este tema que, que grabamos es el tema que siempre ha sido, entonces grabarlo fue increíble, además en inglés. Sí, nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad y nos encantaría incluso hacer una película de superhéroes o algo así. Superhéroe. Sí, de acción. Yo, Rafael. Yo, Michelangelo. Yo, Leonardo. Donatello. alfombra roja de Tortugas Ninja 2, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias para Mo por invitarnos y tratarnos tan bonito, soy Mim Silva, hasta la próxima.